Yo sabía que se a se va a hacer un de iPhone iPhone la a de a El va Turn around, please. Turn around, please. Casa open. There's button open. Button open, Pulo. A very good, very good. very good. I start. Se la muzan por la mano. Se va a repechar. Repechar. Vakaroj, te se va a se va a hacer? ¿Qué se va a Hoy que es el primo. Hoy Es el primo. Closet, closet. ¿Qué es eso? ¿Qué es eh ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué es es es es es es listos listos menos te de te de quiere de será la... Java para esa ya va y Java va y no no ya va está N N.